¿no? Creo que fue su anterior, su anterior visita a Villena. Algo así, Jesús. El placer es mío. Un gusto grande que podamos compartir esta entrevista y que podamos saludar a tantas personas que nos están mirando por, esta, por este hermoso recurso que la tecnología nos ofrece. Así que, a la orden para conversar de los temas que propongas. Muy bien. Antes de empezar con la entrevista, quiero... Eh, hablar un poco de tu persona para que la gente que no te conozca pues sepa eh, con quién estamos con quién estamos hablando. Eh, John Raiz Purúa es eh, psicólogo clínico, economista, profesor y catedrático de la Facultad de Humanidades y Educación de Caracas. Es escritor de numerosas obras sobre psicología, parapsicología, historia y espiritismo. Ha impartido conferencias en universidades e instituciones espíritas de prácticamente todo el mundo. Es fundador de la revista Evolución y es conductor de programas de radio como Valores del Espíritu y Grandes Biografías por Unión Radio Caracas. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito, vamos a hacerte algunas preguntas uh -huh. y tú pues, eh, nos cuentas tus conocimientos, tu experiencia, para que podamos ampliar conocimientos en este, en este campo tan apasionante. A la orden, Jesús. Bueno, usted estuvo en Villena durante el verano del año 1985, impartiendo aquí dos conferencias. Su grata visita estuvo acompañada en aquella ocasión por el presidente de CEPA, Hermas Pulzoni, y su esposa. Según nos consta, era la primera vez que venía a España para disertar sobre espiritismo. En una entrevista que le realizamos en aquellos momentos, nos comentaba que observaba el espiritismo español en una etapa de resurgimiento y que esto eh, significaba un proceso de readaptación y de actualización. Después de tantos años desde aquella primera visita, ¿cómo observa ahora el espiritismo en España? Lo muy diferente. Bien, en efecto, cuando estuve aquí en Villena y pude visitar junto con Hermas Culzoni, entonces presidente de la Confederación Espírita Panamericana, la CEPA, y su distinguida esposa, la señora Milta de Culsoni, visitamos, además de Villena, otros lugares en, en aquella España que apenas se recuperaba de la experiencia dictatorial, y por lo tanto, también en el movimiento espírita había un intento de volver a, a asomarse a la opinión pública y por lo tanto aquel movimiento era muy incipiente, muy básico y con muchas limitaciones. Sin embargo, nuestra experiencia en Villena fue muy grata y aquí establecimos amistades muy importantes, perdurables, que se mantienen hasta ahora y lo mismo ocurrió en otros lugares de, de la península y nuestra apreciación de aquel momento fue el que correspondía a un movimiento espírita que apenas salía de las catacumbas, que estaba tratando de volver a contactar con el antiguo movimiento espírita español que fue francamente en el mundo, no solamente de habla hispana, sino en el mundo en general, fue un movimiento poderoso donde desde el siglo XIX y parte del siglo XX hasta 1936 fue un movimiento que se destacó por su vigor intelectual, cultural, moral, por el apego a la visión de Kardec y el verdadero espiritismo, por su interés en colocar el espiritismo a la altura, a las corrientes del pensamiento de la época, un espiritismo que estuviese defendiendo, como lo hacía por ejemplo Amalia Domingo y Soler desde Barcelona y su revista La Luz del Porvenir, un movimiento vinculado a causas como el libre pensamiento, la educación laica, gratuita, obligatoria, la superación del analfabetismo, eh, un espiritismo que ya se vinculaba a la defensa de los derechos humanos, a la promoción de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre, es decir, un espiritismo que no fuese solamente, como acostumbran decir equivocadamente algunos detractores del espiritismo, para hablar con los muertos, sino es un espiritismo con toda una propuesta filosófica, científica, social, moral, y aquella España, en buena medida, con sus centenares de sociedades espíritas en todo el país, con las revistas las publicaciones, con una poderosa industria editorial que acompañaba una gran cantidad de ediciones de libros, pues evidentemente eh, no podíamos pensar que luego de la larga dictadura el movimiento espírita español tuviese la misma fuerza, cuando apenas emergía. Pero sin embargo, sí nos dimos cuenta que había en la nueva generación un interés por llevar adelante el espiritismo en España y por poco a poco ir expandiendo su área de influencia. Hoy en día, en eh, que hemos tenido la oportunidad, obviamente mantenemos relación epistolar o relación por el correo electrónico, por las redes sociales, ya estamos enterados del crecimiento relativo del movimiento en España. Hoy en día, y en forma de constatación personal, hemos podido apreciar que hay un avance significativo, que van poco a poco creciendo en las sociedades espíritas, se amplía el número de ellas, que ya no hay el temor que pudimos apreciar en aquella visita a Villena y a España, y que ya eh, las nuevas generaciones están prácticamente colocando el espiritismo en una nueva perspectiva, a tono con los tiempos actuales. Nuestro único deseo en este momento es que el espiritismo español de ahora mantenga la identidad histórica que tuvo desde su nacimiento, que procure mantenerse en la línea propuesta por Kardec de una visión filosófica, científica, cultural, sociológica y moral, y que no sucumba a las tendencias o presiones directas o indirectas que pueden provenir de distintas influencias de querer colocar el espiritismo como una nueva religión, como un nuevo culto evangélico, mediúmico, sino que se mantenga como lo que fue siempre, como una visión humanista, cultural, librepensadora, fraterna, profundamente espiritual, y donde los conceptos de Dios del espíritu, de la supervivencia, de la reencarnación, de la mediunidad, de la pluralidad de mundos habitados y las demás tesis espíritas sean conocidas, estudiadas, vividas y sean colocadas al servicio del prójimo, al servicio de la sociedad. Así que, en definitiva, estamos optimistas con esta emergencia del Movimiento Espírita Español y nuestro deseo es que él no pierda su identidad hispánica, que él no pierda su tradición cardecista, laica, librepensadora y humanista, y que no ceda a las presiones para ser convertido en una nueva modalidad religiosa que no es la que realmente le corresponde a la propuesta cardecista. En otro orden de cosas y entroncando un poco con su preparación científica, ¿cómo valora la aportación que la ciencia actual está haciendo al conocimiento espiritual? Sabemos que no solamente la psicología, sino otras, otras disciplinas como la psicotrónica y tal, pues están... Eh, están aportando eh, avances en, en el tema de conocimiento espiritual. La física cuántica ahora también abre muchas puertas en este, sí. en este orden de cosas. ¿Qué opinión le merece usted al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo aporta cómo puede seguir aportando la ciencia al conocimiento espiritual? Yo en esta materia, como en todas las demás, como lo saben quienes me escuchan, soy muy optimista. Tengo un optimismo... Eh, irrevocable, irreductible. Creo en el ser humano, creo en el porvenir humano, creo en la perfectibilidad humana y creo que el mundo, a pesar de las dificultades, siempre se encamina en una línea de progreso material y espiritual. Y en cuanto a la visión de la ciencia actual con respecto a las posibilidades de la demostración y comprobación de la naturaleza espiritual del ser humano, también soy profundamente optimista, aun cuando comprendo que los procesos de cambio en los conceptos, en los conocimientos, son procesos lentos y no, no se producen bruscamente. Si lo miramos desde el punto de vista de los paradigmas, entendiendo el concepto de paradigma en el modelo original propuesto por tomás Kuhn, es decir, como el paradigma como un modelo de conocimiento, de ideas, de pensamientos y de creencias básicas en una época determinada, el paradigma que domina en nuestros días sigue siendo el paradigma materialista, organicista, fisiologista, biologicista, sociologista, es decir, un modelo según el cual el ser humano es un ente biológico, psicológico, social, moral, cultural, donde sus relaciones, tanto internas, orgánicas, como sociales con los demás, están dominadas por, por ese concepto, según el cual no hay trascendencia espiritual, sino que la vida se extingue eh, con el proceso de la muerte. Y todo el modelo de pensamiento científico, deriva de una visión de un universo estrictamente material, eterno en el tiempo, increado, donde Dios apenas sería una hipótesis religiosa y no un concepto incluido en la comprensión del universo y donde el espíritu sería apenas una, si no una superstición, una creencia ingenua. Sin embargo, en los en las últimas décadas, quien atiende y observa con cuidado la evolución del pensamiento humano, la evolución de los conocimientos y mismo de las ciencias experimentales, se va dando cuenta de que poco a poco, paulatinamente, se va produciendo una mo modificación del paradigma. Sutilmente, pero se va produciendo. Y a esto han concurrido disciplinas tanto desde la perspectiva de las ciencias naturales como de las ciencias humanas y sociales. Pongamos por caso lo que ha venido aconteciendo en el mundo de la física. Una física que venía de la tradición newtoniana, de la tradición, eh, de la tradición según la cual el mundo está reducido a las dimensiones físicas y que con la apertura relativista con Einstein y toda la corriente que se deriva de él, se abrió a nociones menos físicas y más energéticas en la comprensión del universo. La relatividad fue un aporte para que el ser humano pase a comprenderse dentro de un mundo y de un universo mucho más complejo que el que los sentidos físicos aparentemente señalaban. Pero al lado de Einstein también aparece Max Planck y aparece la visión cuántica, que es la visión de la mecánica y la física de las micropartículas. Y lo que Einstein planteó en términos de relatividad y lo que Max Planck y otros plantearon en términos de cuántica, van abriendo un mundo, van abriendo una comprensión del universo en términos no mecanicistas, sino más probabilísticos, en términos no solamente físicos, sino energéticos. Al punto tal que el comportamiento de las micropartículas, que son los componentes esenciales del universo, eh, es de tal manera, ese comportamiento se produce de tal modo que asoma una conexión, con lo que siempre las corrientes de pensamiento espiritualista esotéricas han venido planteando en todos los tiempos. Como decía Frillo Capra, el autor del libro El Tao de la Física, pareciera existir un paralelismo entre los desarrollos modernos de la física y las corrientes tradicionales del pensamiento espiritualista. Personalmente, tuve la oportunidad de ser invitado, después de un congreso en Nueva York, de la Asociación Parapsicológica, fuimos invitados a la Universidad de Princeton, en New Jersey, a, a la Facultad de Ingeniería de esa universidad, y nos encontramos con una cantidad de profesores de física, eh, tanto relativista como cuántica, que forman un movimiento llamado la Gnosis, la Gnosis de Princeton. Y resulta que nos demostraron en sus laboratorios algunos fenómenos interesantísimos, como por ejemplo, nos demostraron que en un acelerador de partículas ellas se comportan de una manera, eh, sus movimientos, sus trayectorias, pero si pasa a intervenir un ser humano que observa aquellos movimientos, que se pone en contacto visual y mental con ellos, las partículas cambian de dirección. Es decir, eso se llama en cuántica el efecto del observador, queriendo señalar que hay una interacción entre la conciencia, la materia, la energía y el tiempo. Eso es lo que siempre se planteó hasta desde los tiempos de, de Hermes Trimegisto, quien ha leído el Kibalión, una obra del hermetismo egipcio, se encuentra con las leyes básicas de la polaridad, del ritmo, de la vibración, de la atracción, que luego la física relativista y cuántica, lo vienen a corroborar experimentalmente. Si hoy en día hay un científico que tiene una mente muy abierta a una visión espiritual del hombre, de la vida y del universo, es un físico moderno. Ningún físico hoy en día eh, estaría en la actitud prepotente de que, considerar que el universo es simplemente un ente de orden material y están abiertos a las, probabil a las posibilidades de de comprender el universo desde otra perspectiva. Si esto lo vamos repasando, que no lo voy a hacer ahora, si esto lo vamos repasando con las demás disciplinas, nos vamos a encontrar con un efecto complementario que tiende hacia esa dirección. El campo mío, el campo de la psicología, es muy revelador. Aunque el modelo, el paradigma dominante, es el paradigma conductista, materialista, organicista, según el cual los seres humanos funcionamos por procesos de estímulo y respuesta y estamos condicionados por los eventos externos e internos y la psicología se ocupa simplemente de eh, registrar la conducta observable y medible, aparecen otras corrientes que buscan comprender al ser humano no sólo por lo observable, lo exterior, sino también tratar de comprender su mundo interior. Es así que el propio psicoanálisis de Freud y luego Jung, una gran personalidad eh, que aportó mucho, eh, ya abrieron posibilidades por la vía del inconsciente, personal y colectivo, hacia una visión mucho más espiritual del ser humano. Luego apareció la psicología humanista, donde hay una preocupación por eh, porque esta disciplina se preocupe no solamente de la conducta, sino fundamentalmente del ser esencial y de sus valores trascendentes. Y la última corriente que aparece en la psicología moderna es la visión transpersonal, donde se coloca como objeto de estudio a la psicología ya no la conducta, sino fundamentalmente la conciencia. Y el estudio de la conciencia particularmente en una visión científica moderna, con sus diversos estados modificados. Estados modificados que van desde la vigilia, el estado despierto y alerta, eh, la, los cambios que producen la relajación, la respiración holotrópica o rítmica, los cambios que produce el sueño, los cambios que produce la hipnosis, los cambios que producen los, los fenómenos paranormales, los cambios que producen los fenómenos mediúmnicos, todo eso está incorporado en la psicología transpersonal. De modo que hoy en día, para un psicólogo transpersonal, que es tan psicólogo como un conductista, eh, hablar de mediumnidad es una posibilidad dentro de los estados modificados de la conciencia. Si seguimos así, nos vamos a encontrar con un panorama en el cual hay una tendencia a modificar el paradigma. Y a eso se agrega, desde la perspectiva de las religiones tradicionales, también una apertura. Una apertura que la miramos en el catolicismo, por ejemplo, que la hemos encontrado siempre en el budismo, que la hemos encontrado en algunas, algunos sectores del judaísmo, eh, una apertura en la cual ya no se tienen los tradicionales conceptos dogmáticos rígidamente, sino que se tiende a mirar esto en una perspectiva mucho más simbólica y mucho más trascendente. Por ejemplo, el, las declaraciones del actual Papa de la Iglesia Romana, en las cuales se manifiesta que hay que dejar de mirar al infierno o al cielo como lugares físicos, y comprenderlos más como estados de conciencia del alma después de la muerte y como, como reflejo o consecuencia de los comportamientos habidos en la existencia, no hace sino corroborar, por ejemplo, la tesis presentada por Kardec en su libro El cielo y el infierno, no mirados como lugares físicos superiores o inferiores, sino como estados de conciencia. De modo que todo parece moverse en dirección a un cambio de paradigma. Yo no creo que eso va a significar que en el futuro el espiritismo se va a convertir en la filosofía dominante en la sociedad. Pienso más en una visión en la cual el espíritu estará comprendido en la conciencia humana y social. Y el día que el espíritu y la supervivencia espiritual y la reencarnación y la evolución espiritual y la práctica mediúmnica sean parte del conocimiento general, incluso los centros espíritas, ya prácticamente no tendremos una labor que realizar, porque eso será enseñado en las escuelas. Porque es lo mismo, por ejemplo, que hoy en día no hace falta que exista un, un centro, una sociedad, un grupo cultural o una ONG, para enseñar el heliocentrismo. Una vez que Galileo, Copérnico, Newton y la ciencia demostraron el error geocéntrico, el error bíblico, el error aristotélico y ptolemaico de que la Tierra estaba en el centro del universo, y una vez que se comprendió que la Tierra es un mundo más, de un sistema solar más, de una galaxia más, en un infinito universo, que eso ya se enseña en los textos de los escolares desde, la, desde los primeros grados, pues no tiene sentido que haya una sociedad copernicana, como la hubo, cuando no era parte del conocimiento tradicional, o una sociedad eliocéntrica, porque no tiene sentido que haya un grupo para divulgar algo que los escolares aprenden en la escuela. Si alguna vez el espíritu es incorporado en el paradigma de dominante, en el modelo de conocimiento, y es enseñado en la escolaridad tradicional, creo que los espíritas podemos ir de vacaciones y no, no, no, no habrá falta de, de centros espíritas, porque nuestro interés, nuestro interés no es eh, unas siglas, unas letras, nuestro interés no es una etiqueta, nuestro interés es que el ser humano alcance el conocimiento y el autoconocimiento espiritual. Cuando eso se ha producido, eh, podremos decir, misión cumplida. Bueno, sabemos que en innumerables conferencias suyas ocupa un papel destacado el tema de los trastornos psicológicos, así como de los cuadros obsesivos. Eh, Parece ser que existe cierto repunte en este tipo de, de afecciones hoy día. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Piensa que puede ser un síntoma, una evidencia de, de ese cambio, de esa transición planetaria que, que está tan en boca ahora mismo en, en el mundo? Sin duda, sin duda. Eh, también en el campo de la psiquiatría hay modificaciones importantes. Ya no, estamos, ya no estamos en los tiempos de la psiquiatría violenta. Ya no tiene sentido la aplicación de técnicas como el electroshock o los medicamentos convulsivos en la atención del paciente mental. Eh, ya no estamos en los tiempos en que la hospitalización psiquiátrica era prácticamente carcelaria. Ya no estamos en los tiempos en que el paciente psiquiátrico era considerado un enfermo violento que debía ser sometido por la fuerza. Hoy en día se ha avanzado a una visión mucho más humana y humanista del tratamiento. Y también, a la vez, se avanza poco a poco, como hemos dicho, en la comprensión de que se le puede dar junto con la medicación necesaria, junto con la psicoterapia del caso, junto con los análisis y con toda la instrumentación tecnológica que ofrecen la ingeniería médica, junto con eso también la comprensión de alteraciones de orden espiritual en el paciente psiquiátrico. A eso ha contribuido sin duda el desarrollo de investigaciones, primero individuales y luego por instituciones espíritas que en algunos países como Inglaterra, Brasil, Brasil, y algunas otras experiencias aisladas en el mundo eh, han, han ofrecido un aporte considerable en tanto en cuanto han podido lograr eh, demostrar en la práctica y con buenos resultados que un paciente psiquiátrico en algunos casos, en algunos casos, puede ser, estar siendo víctima de una obsesión espiritual. Yo recuerdo mucho los trabajos pioneros de un médico estadounidense que las nuevas generaciones recuerdan poco, pero su libro fue un bestseller fue un clásico en su tiempo, en los años 30, 40, 50 del siglo XX. Fue el doctor Carl Wickland. Carl Wickland escribió un libro que se hizo muy famoso en el mundo, llamado 30 años entre los muertos. Era un psiquiatra norteamericano, que fue el primero, o uno de los primeros, que planteó el tema de una psiquiatría que considerase como un factor como dentro de la etiología, dentro de las causas de la enfermedad mental, un factor determinante, la obsesión espiritual. Y en su clínica en Estados Unidos, Wickland, también con el apoyo de su esposa, que le, apoyó, le ayudaba mucho en eso, Wickland demostró que muchos casos de sus pacientes eran producidos por obsesiones espirituales y lograba liberarlos de ello. Luego hay otras experiencias eh, individuales de médicos y también experiencias ya de grupos, eh, de asociaciones, de institutos psiquiátricos, donde se admite la posibilidad de la perturbación de origen espiritual como un factor de la enfermedad mental. Tengo la impresión que eso es parte de ese cambio de paradigma, Incluso me gustaría recordarles y hasta invitarles a leer un libro muy interesante, relativamente nuevo, escrito por una investigadora estadounidense llamada Marilyn Ferguson, un libro estupendo llamado, con un título muy curioso, el título de este libro es La conspiración de Acuario, y no tiene necesariamente que ver con, no tiene que ver con temas astrológicos, no. Ella utiliza este título como una metáfora. La conspiración de Acuario es, por la, por la visión, por supuesto, de la era de Acuario, y la idea de que en el mundo se está produciendo una auténtica conspiración. Pero ella emplea este término en un sentido positivo. Conspiradores seríamos todos aquellos que en el mundo, sin estar en contacto entre nosotros, personas, personas, grupos, instituciones, de todo orden, desde el mundo religioso, filosófico, político, empresarial, estamos todos remando en la misma dirección, aún sin estar en contacto entre nosotros para provocar ese cambio de paradigma. Yo creo que los espíritas somos parte de esa conspiración, en el buen sentido de la palabra. Es decir, que sin estar en contacto directamente con otros autores, otras investigaciones, otras instituciones, otras personas individualmente trabajando en ello. Estamos todos trabajando en favor del advenimiento de una nueva conciencia. Y en ese sentido, eh, todas estas disciplinas van concurriendo en esa misma dirección. Estamos sincronizados, que también está muy de moda la palabra. Sí, estamos conspirando sí. sincronizadamente. Bueno, ¿cómo surgió la idea de la publicación de la revista de Evolución en esta nueva etapa? ¿Y qué significa, qué importancia tiene para el espiritismo en, en tu país? Bueno, eh, comienzo por lo último, importancia relativa. Una publicación espírita es importante en primer lugar para los espíritas y en segundo lugar para aquellas personas a las cuales pueda llegar y ser conocida pero no tenemos la pretensión de, de, de que pensemos que estamos alcanzando eh, límites, eh, rebasar límites más allá de los que normalmente podemos alcanzar. Pero la historia de la revista eh, se resume en dos etapas. Una primera etapa en que este servidor le tocó crearla, eso fue en el año 1969. 1969. Eh, fundamos la revista Evolución como parte de nuestras inquietudes por divulgar una visión espírita de, de la que estábamos muy entusiasmados. Yo conocí el, el espiritismo en 1967 y tenía yo 17 años, eh, 16 a 17 años. Y, y lo conocí porque vi una invitación en un cartel público para una conferencia sobre espiritismo. Y lejos de mí estaba cualquier idea de esta naturaleza. Al contrario, llegué a un grupo llamado CIMA, que daba esa conferencia, y yo iba con la idea de que iban a hablar de espiritismo, es decir, de una superstición, de una, me iba a encontrar con unas personas extrañas, estrambóticas, en un lugar oscuro, con quién sabe si con algún, algunos turbantes o algunas plumas o vestido de una manera estrafalaria. Y me encontré con una sala parecida a esta, una especie de auditorio, una biblioteca y un hombre hablando de espiritismo de Kardec, pero hablando también de evolucionismo de Darwin, de psicoanálisis de Freud. Y aquello fue para mí un enorme impacto que me sorprendió porque creía e iba con la intención hasta de ponerme en contra. Y tomé la palabra, irresistiblemente, para decirle al expositor que yo no creía en nada lo que había dicho, que sí, que sí me había sorprendido que no era la superstición que yo pensaba, pero que no creía en nada de aquello. Y el, el expositor, que luego llegaría a ser como un padre para mí, David Grossbatter, me dijo con mucha inteligencia y con mucha pedagogía, me dijo, hijo, me imagino que si estás en desacuerdo con el espiritismo es porque ya lo has estudiado. Y yo, con la irreverencia que solo concede la edad, le dije, no lo he estudiado y no hace falta. Para estar en contra no hace falta. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Te voy a regalar dos libros. Dos libros te voy a regalar hoy y te invito a que los leas. estudialos y si tú lo deseas, después que los leas, te vamos a ofrecer esta tribuna de esta institución para que nos des una conferencia para demostrarnos lo equivocados que estamos los espiritistas. Me regaló el libro Los Espíritus de Allan Kardec, y un libro muy importante en mi vida llamado Espiritismo dialéctico de Manuel Porteiro, un escritor argentino. Bueno, los comencé a leer, los fui leyendo, los leí y la conferencia esa nunca se dio porque al cabo de unos meses me di cuenta que había encontrado una fuente de conocimiento que era lo que mi alma buscaba. Así que el cazador resultó casado y terminé desde aquel momento enamorado del espiritismo. Fue casi un amor a primera vista. Pero como suele suceder, el amor a primera vista se hace también amor eterno. Y ha sido un amor eterno para mí porque tengo un compromiso existencial con el espiritismo. Yo para ser espírita no dependo del espiritismo. Para ser espírita no dependo de que los demás lo sean podría seguirlo siendo igual, y podría seguirlo siendo a pesar, a veces, de, los, de las incomprensiones. Es, una, es una, un amor a un ideal. Y como decía, por cierto, un, un ilustre tribuno español, Emilio Castelar, él decía, tribuno republicano español, Castelar decía, y esto es una frase muy interesante, Castelar decía, no hay hombre, persona, no hay hombre superior a la idea que defiende. Las ideas están siempre por, por encima. Las personas somos más falibles, más endebles, más volubles. Las ideas son las que permanecen. De modo que con esa pasión y con ese amor, dos años después, Creamos la revista Evolución eh, en un sistema muy primario. En aquella época se usaba un mimeógrafo y allí trabajábamos día y noche con ese ánimo. Salíamos de de los, del estudio o del trabajo para escribir, para publicar, para de nuestros propios recursos enviarla a todo el mundo que conocíamos, a cuanta dirección aparecía y poco a poco fuimos logrando una mayor difusión de la revista, que luego obviamente se haría en imprenta, y hasta que llegó una etapa en que no pudimos continuar, después de 30 años. Y ahora, por iniciativa de una líder espírita venezolana del movimiento CIMA, algunos de ustedes la conocen, Yolanda Clavijo, se, se nos propuso volver con evolución en una segunda etapa y ahora en forma digital, como corresponde a los nuevos tiempos. Y pues apenas está apareciendo con algunos números y aspiramos a que cumpla también una función de difusión de ese espiritismo en el cual creemos. Yo creo en un espiritismo inteligente, yo creo en un espiritismo sensato, yo creo un espiritismo que llama al buen sentido. Eh, hay algunas, a veces, algunas orientaciones de un espiritismo que va más a la credulidad, casi al fanatismo, afirmaciones que no tienen ninguna fundamentación, a creencias extrañas porque la dijo un autor o porque la dijo un espíritu. Eh, nuestra propuesta es por un espiritismo para la gente muy humano, muy abierto, que ame la cultura, que ame el estudio, que invite a que las cosas tengan una explicación razonable y a que nadie sea obligado a aceptar algo porque lo dijo el presidente del grupo o porque lo dijo la institución o porque lo dijo un espíritu. Porque nuestra razón, nuestra lógica nuestro buen sentido, nuestro apego a la racionalidad está por encima de eso. De modo que en esta nueva etapa lo que estamos deseando es que evolución eh, cumpla su función, que es la difusión de un espiritismo muy orientado en Kardec y en el pensamiento eh, racional, en el pensamiento lógico, científico, moderno. Bueno, después de haber dado unos pequeños pasos por el espiritismo español y otros poquitos por el venezolano, ¿cómo observa el movimiento espiritista a nivel internacional? ¿Consideras que se están dando pasos adecuados para una divulgación correcta adaptada a las características culturales de, de, cada, de cada país? Bueno, hay de todo. No sé si aquí en España se dice, pero... Hay un refrán en Venezuela, en Venezuela antiguamente a las farmacias las llamaban boticas, aquí también. Bueno, entonces hay una expresión popular que quizás aquí también, quizás hasta la heredamos de España, que dice que hay de todo como en botica. En el espiritismo hay de todo como en botica. Hay eh, personas más eh, estudiosas, para lo cual no hace falta diploma universitario, estudiosas con amor a la lectura, con buen sentido. Yo me he encontrado con amas de casa que son extraordinarias lectoras y estudiosas. Y me he encontrado con personas diplomadas en la universidad que a duras penas se interesan por algo más allá de lo estrictamente profesional. Queremos decir personas estudiosas, queremos decir personas eh, que aman la comprensión de vida por el espiritismo. Hay instituciones muy bien orientadas, hay instituciones de las que tenemos algunas dudas con respecto a algunos conceptos o algunas prácticas. Hay de todo, pero en el balance general pensamos que el movimiento espiritista cumple la función que le es propia. El espiritismo es una referencia ante otras orientaciones. Porque ¿para qué existe un centro espírita? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué fundamos un centro espírita en Villena? en algún lugar de España, en Venezuela, en América, en Europa, ¿para qué lo fundamos? La primera pregunta que hay que hacerse es esa. Si un grupo de personas dicen, vamos a fundar un centro espírita, hay que preguntarse, ¿para qué? Bien, pues las respuestas son obvias. En primer lugar, un centro espírita es la reunión de personas que, identificadas con la idea espírita, quieren en grupo profundizar en el estudio de esta doctrina. Y por lo tanto, lo que no se puede lograr solo en forma autodidacta, se consigue en el intercambio con otras, con otras personas que piensan en la misma dirección y en el intercambio de opiniones. Por lo tanto, el primer deber de un centro espírita es estudiar el espiritismo. La segunda función esencial es divulgarlo, porque no podemos conformarnos con que nosotros ya llegamos, con que nosotros ya tenemos la idea. Estamos hasta con la responsabilidad de ofrecerla al público para que otras personas, y son mucho más que las que podemos suponer, hay más personas por allí que están necesitando de que alguien, aunque ellos no lo sepan, les diga que existe el Centro Espírita. Y por allí vendrían a incorporarse de una u otra manera a la institución. La divulgación es por medio de conferencias, publicaciones y hoy en día la amplia utilización de las redes sociales que forman una tecnología que hay que colocar al servicio de la difusión del espiritismo. La tercera función de un centro espírita es la praxis o la práctica de la mediunidad. Porque un espiritismo sin mediunidad, y aquí voy, me voy a permitir algo coloquial, muy del, del bajo español, eh, un espiritismo sin mediunidad es como un arroz con pollo sin pollo. Un espiritismo sin mediunidad es un espiritualismo teórico. La mediunidad es el gran instrumento experimental que tiene el espiritismo para comprobar sus postulados básicos. Porque por medio del recurso mediúnico, nos ponemos en contacto con los espíritus, y los espíritus son los que mejor pueden probar la existencia del espíritu, porque son ellos mismos, en la propia comprobación de la vida después de la muerte. Ahora, la práctica de la mediumnidad es muy delicada. Un grupo espírita, antes de abrir sesiones mediúmnicas, tiene primero que estudiar a fondo la doctrina. Lamentablemente ocurre a la inversa. Muchos grupos se fundan como grupos mediúmnicos y quizás algunas veces llegan a ser centros espíritas. No todo grupo mediúmico es un centro espírita. Si un grupo se reúne en familia o varias familias o varios amigos para practicar sesiones mediúmnicas porque tienen un medium, eso es una parte, es algo muy limitado. Lo que lo convierte en un centro espírita es la incorporación de esa experiencia mediúmica al contexto doctrinario al contexto filosófico, para que esa, ese fenómeno, esa experiencia mediúmica, sea reorientada por la educación cultural del medium, la educación cultural de los asistentes, la formación de los directores de sesiones mediúmnicas, el diálogo con los espíritus, para que sea todo eso educado. De modo que es una equivocación pensar que un grupo mediúmico es un centro espírita, Centro espírita es mucho más. La mediunidad es, la mediunidad es parte del espiritismo, no es el espiritismo. El espiritismo es como un libro. La mediunidad es un capítulo del libro. Ser medium no significa ser espírita. Hay muchas personas que son mediums y son católicos, evangélicos, materialistas o lo que sea. Y son mediums. Lo que hace al medium espírita, como a cualquier persona, es el estudio doctrinario y la aceptación de estos postulados. Entonces deberíamos invertir el procedimiento. Los grupos espíritas deberían nacer por la inquietud cultural de personas de conocer el espiritismo. Y de su seno debería irse hacia la práctica de la mediunidad. Ahora, si apareció el medium espontáneamente, está bien vamos a rodearlo de un ambiente de estudio y de un ambiente cultural para que eso se transforme de un grupo mediúmico en un grupo espírita. En el mundo ha pasado de todo. Hay un movimiento espírita muy interesante. Tengo la fortuna de conocerlo en su casi totalidad, de en América y en Europa, y de tener excelentes relaciones con la inmensa mayoría de las asociaciones, federaciones, centros espíritas y espíritas en particular. Y en general he llegado a la conclusión de que en su inmensa mayoría los espíritas somos buenas personas y que como es natural podemos tener en algunos puntos interpretaciones distintas, pero que esa diferencia interpretativa nunca debe ser llevada a la catalogación negativa de las personas. El hecho de que alguien piense distinto a nosotros no significa que sea adversario. El hecho de que alguien piense distinto en algo no significa que tenga que ser distinto en lo demás. No, Tenemos que huir de un falso dilema, que a veces lo he visto en algunos grupos espíritas autoritarios. O estamos de acuerdo en todo o si no, nos peleamos por todo. Es un falso dilema. Podemos estar de acuerdo en todo lo básico y en algunos puntos no estar de acuerdo. Todos ustedes saben que desde que yo aparecí, eh, en mi vida apareció el espiritismo y me hice espírita, eh, nunca estuve de acuerdo con que el espiritismo fuese una religión. Y no tengo nada contra las religiones. Las respeto profundamente. Y creo que son necesarias. Creo que para las almas, en un determinado nivel evolutivo, la religión satisface sus necesidades. Pero cuando hablo de religión hablo de la católica, de las evangélicas, del budismo, del brahmanismo, del islamismo, del judaísmo y de la que sea. Cada pueblo tiene sus necesidades. Pero también existimos personas que tenemos necesidad de espiritualidad, mas no de confesionalidad. Personas que tenemos necesidad de valores trascendentes, mas no de ninguna religión. Que para tener nuestra visión y concepción de Dios, no necesitamos un intermediario. Preferimos el contacto directo. Nuestra conciencia con Dios. No necesitamos ningún hombre intermediario. No necesitamos sacerdotes. Para algunas personas, como este servidor. No necesitamos templos ni altares, ni ceremonias. Necesitamos simplemente el, la vida honesta, digna y el interés por servir al prójimo. Por ello, no deseamos que el espiritismo se convierta en una nueva religión. No miramos al espiritismo como la tercera revelación de Dios, que es un concepto ahistórico y antihistórico, que ignora la evolución humana. Y no miramos al espiritismo como cristiano, ni como budista, ni como musulmán, ni como judío. Como decía Fernández Colavida, el gran pionero español, espiritismo sin adjetivos. Porque si por aquí se les ocurre hablar de espiritismo cristiano, no tendremos ninguna autoridad para evitar que en Estambul surja el espiritismo musulmán, con todo el derecho, o el espiritismo budista, o el espiritismo con adjetivos. Y a nosotros nos parece conveniente un espiritismo sin adjetivos. Un espiritismo laico, librepensador, humanista, racionalista. Esa es nuestra visión. Ahora, otros piensan diferente. Otros hablan de cultos del Evangelio en el hogar. Otros hablan de espiritismo cristiano evangélico. Otros hablan eh, utilizan etiquetas parecidas. Y son nuestros amigos. Y en general son compañeros espíritas. Aunque yo digo que el espiritismo es como una avenida en la que unos vamos por una acera y los demás van por la otra acera. Aunque todos vamos en la misma dirección, pero por aceras diferentes. Pero los miramos como aliados, como compañeros, como amigos, y nos, no caemos en la equivocación, y yo invito a que no se caiga, de confundir una diferencia en la interpretación de un punto de vista con las actitudes de agresividad personal. Podemos tener una diferencia en un concepto y ser hermanos, fraternos, amigos y compañeros y valorar lo que cada quien hace. No es posible que porque alguien, un dirigente espírita, piense diferente, lo ignoremos. Deja de ser, deja de existir, dejamos de valorar lo bueno que hace. Porque en general, todos los espíritas hacemos cosas buenas por el espiritismo. Ahora tenemos el derecho a discernir cuando un concepto nos parece más adecuado que el otro, que al fin y al cabo es lo que hizo Kardec y lo que hicieron los grandes líderes espíritas, incluyendo los españoles. De modo que, en resumen, eh, he tenido el privilegio de conocer el movimiento espírita internacional de ahora, el de una, dos y tres generaciones atrás. Y por amor a la historia, eh, me cuento entre aquellos espíritas que mejor conocen la historia del espiritismo, porque me apasiona profundamente. Y he tenido la oportunidad de ofrecer conferencias país por país, hablando de la historia del espiritismo en cada país. Y eso me enriquece, me hace sentir muy bien, porque de verdad y lo decía don Miguel de Cervantes, decía que la historia es la madre de la verdad, la depositaria del pasado, y decía Cervantes, la advertencia del porvenir, porque aprendemos de la historia y cuando no se aprende de ella, se repiten muchos errores. De modo que la historia del espiritismo es una fuente de información interesante, y tratemos todos, mayores, y más jóvenes, de inculcar el amor a la historia del espiritismo. Y vamos a encontrar allí una fuente maravillosa, aprender de, desde los tiempos de Kardec, y aún antes de Kardec, del espiritualismo precardesiano, y aprender de los tiempos de Kardec, de su vida, de la obra, del fundador y codificador de sus, de sus esfuerzos, de la Sociedad Espírita de París, de los grupos del espiritismo en Francia, de su evolución en Europa, de cómo llegó, por ejemplo, a España con las traducciones de Fernández Colavida, cómo se fundó la Sociedad de Estudios Psicológicos de Madrid, cómo el gran Torres Solanot, cómo los espiritistas catalanes, los de Andalucía, los de por aquí, los de todas estas regiones, eh, eh, fundaron centros, eh, eh, a veces entraron en polémicas con el sacerdote del lugar, otras veces con los científicos materialistas de la época, cómo se propagó en Italia, cómo se propagó por Europa, por América, eh, las modalidades en cada país, eh, las, mm, eh, las relaciones institucionales, la creación de las federaciones, es una historia apasionante. Nadie debería perdérsela. Y, junto con la historia del espiritismo, su doctrina, su filosofía, sus valores morales. De modo que eh, yo digo, ya en esta etapa de mi vida, que mmm, cuando me marche, me voy a ir, como quería don Antonio Machado, ligerito de equipaje. Y, pero me voy a llevar, eso sí, el, el, la información que me ha proporcionado el inmenso privilegio de haber sido, en esta existencia, espiritista. Bueno, has comentado que, en general, crees que los espiritistas son buenas personas. Lo creo. creo. Y me incluyo. Y me, inclu Por me incluiré yo también. Estás incluido. Entonces, en base a, a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿Qué consejos, si tienes alguno, nos podrías dar para mejorar como espiritistas y para mejorar también en la transmisión del espiritismo a una sociedad tan compleja como es la actual? Más en lo segundo que en lo primero. Más que dar consejos, yo estoy para recibirlos. Apenas compartir con mis queridos hermanos, compañeros y amigos espíritas la, esta satisfacción que a mí se me desborda por los poros de la piel, del de gusto de ser espiritista, el amor a esta idea, el nunca haberme valido de un seudónimo para escribir un trabajo, un libro, sino con mi nombre y mi apellido, de ir a la radio, a la televisión, de haber ejercido la docencia universitaria, de ser directivo de la primera universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, estar 10 años en su consejo universitario hasta el día de hoy, y de hacerlo no porque yo proclame espiritismo en cada momento, pero ser conocido por ello también y ser respetado. Entonces yo le transmito a mis amigos, espíritas, que no se avergüencen de serlo. Eso sí, toda información se administra. A veces no tenemos por qué hablar de un tema con quien nos damos cuenta que quizás allí el mensaje no llegaría pero si en un momento dado tenemos que pronunciarnos, que lo hagamos sin complejos, porque de esa manera seremos honestos con nosotros mismos y podremos apoyar la divulgación de la idea. Si alguna recomendación pudiera dar es la del de amor al estudio, el sentido común en el que yo creo. A mí me gusta mucho una, el nombre que le daba una antigua institución espírita en la ciudad de Lérida, el sentido común, el Centro Espíritu Sentido Común, tenían una revista de ese nombre, se habían dado cuenta de que hay que insistir en eso, en el buen criterio, para que los espíritas seamos respetados como personas que hablamos coherentemente, que no somos una secta de fanáticos, que no nos creemos dueños de la verdad, ¿eh? que no nos creemos dueños de la verdad, porque no somos dueños de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Apenas tenemos aproximaciones y conforme con el planteamiento de Kardec, cada vez que se revele algo nuevo, diferente, que sea una verdad establecida, si el espiritismo está errado, tiene que rectificar. El espiritismo tendrá que rectificar, como de hecho en algunos puntos ha rectificado, a tono con los nuevos tiempos. Por eso es que no tiene carácter de religión, porque la esencia de una religión es la inmutabilidad la perdurabilidad de un dogma el espiritismo es una filosofía abierta, abierta a la cultura al progreso, a las informaciones de los desencarnados y también a, a las a la informaciones de los encarnados, entonces mi consejo es apego al estudio hay una recomendación que le dio un espíritu a Kardec Erasto, le decía de esta manera espíritas, dos instrucciones os doy espíritas, instruiros espíritas, amaros, allí está la idea, el, la formación de la conciencia por medio de la educación y el cultivo del sentimiento por medio del amor, esta es la clave, de modo que, y seguir adelante, y hasta podría dar esta recomendación, eh, no dependa ningún espírita, no dependa de los demás espíritas, sea usted mismo. Yo nunca dependí para ser espírita del espiritismo. Podría no existir el espiritismo como movimiento, yo seguiría siendo espírita. Y no dependan ni se sientan mal, no se sientan mal porque en algún momento no se han reconocido sus méritos. No se sientan mal porque alguna institución altamente burocrática eh, los aleje o no los reciba. No se sientan mal por eso. Hagan su labor y hagan su esfuerzo. Eso será recompensado en sí mismo por todo lo que se hace. Pues nuestra recompensa es la satisfacción. No esperamos otra. No se sientan mal por la ingratitud de algunos, incluso espíritas. No se sientan mal por eso. Siéntase siempre bien y recompensados porque tienen el privilegio, tenemos el privilegio, de comprender el mundo a través de esta idea y tenemos el privilegio de divulgarla y de hacer nuestra propia labor. De modo que la, eh, esta primera parte de tu planteamiento haría esa recomendación, donde sí me quisiera acentuar un poco en cuanto a las estrategias para su divulgación. Creo mucho en eso, creo mucho en el método, creo mucho en la lógica de la información y del conocimiento. Me ha tocado eh, conocer formas muy rústicas de mediunismo o de espiritismo, según el caso. Me he encontrado en países como México, Argentina, eh, Brasil, eh, Venezuela y muchos otros lugares. Me ha tocado ir a un lugar donde me han invitado a que dé una charla y luego me quede para que yo conozca lo que hacen y estudian espiritismo de esta manera. Por ejemplo... Está colocado en la mesa el libro de los espíritus, aunque generalmente el que colocan es el evangelio según el espiritismo. Es un libro mucho más leído que el libro de los espíritus. Y si quieren una recomendación, comiencen por el comienzo, el libro de los espíritus. El libro de los espíritus es la base del espiritismo, no el evangelio según el espiritismo. Es el libro de los espíritus. Y luego el libro de los medios. Y luego el evangelio según el espiritismo para que tenga un sentido pedagógico lo que conocemos. Si lo hacemos a la inversa, lo que construimos en el Centro Espírita es un oculto religioso. Bueno, me ha tocado, por ejemplo, en grupos que se llaman Espíritas, se colocan el Evangelio son el Espiritismo, o algún otro libro de Kardec. Y hacen una oración y dice el director, hoy es nuestra sesión de estudios, vamos a pedirle al guía espiritual que nos oriente. Entonces se concentra ese director, pasa las páginas del libro al azar, donde el dedo caiga. El estudio de hoy es, ah, esto, leen ese párrafo y analizan algo de ese párrafo. Es el método, si cabe la palabra. ¿Cómo puede progresar una doctrina de esa manera. Cuando el estudio del espiritismo, que es muy amplio, que es complejo, requiere como todo estudio algo de método, algo de ordenación temática, de lo simple a lo complejo, de lo básico a lo más trascendental, llevando un orden, recomendando una bibliografía para complementar en casa, recomendando que haya un cierto análisis en grupo de los temas, recomendando que se formen educadores o instructores espíritas. ¿Cómo va a ser estudiar espiritismo a partir de haber ver si los guías espirituales, ¿dónde me llevan el dedo? A una página de un libro. Eso nos coloca al, al nivel de las más elementales charlatanerías y supersticiones. Entonces, creo mucho en el método en la pedagogía. Decía un gran educador espírita brasileño, Herculano Pires, decía, cuando el espiritismo descubra su pedagogía, se convertirá en un movimiento irresistible para el mundo. La pedagogía espírita. En lo que Kardec insistió tanto, porque él era un pedagogo. Toda la obra de Kardec es un modelo de pedagogía, pero en el nombre de Kardec se hace la antipedagogía a veces. Entonces, educación. Y en cuanto a la divulgación, eh, soy de los que piensa que hay que adoptar las técnicas avanzadas de la comunicación. <coughs> en, este, en este sentido. Por ejemplo, preparar expositores espíritas. Buenos expositores. ¿Y cómo se preparan los buenos expositores? Aprendiendo de los que lo hacen bien, imitando lo bueno, porque no hay nada de malo en copiarse lo bueno, y aprendiendo también de las técnicas que la sociedad contemporánea ofrece en el área comunicacional. Durante muchos años, durante muchos años, yo he dictado talleres de oratoria, unos para el público en general y otros de oratoria espírita, son por lo menos dos días de trabajo para aprender muchísimas cosas del arte de hablar bien en público, de dominar el verbo, de cautivar, de emocionar sin recursos falsos. Porque personalmente no comparto la oratoria empalagosa. Esa oratoria rebuscada, artificial, amanerada, no me parece a mí la adecuada. Creo en la buena oratoria, la oratoria culta, amable, fraterna, grata, con buen humor además, que educa. No solo la que levanta la piel, la que eriza, sino la que llega al corazón y a la conciencia. Para eso hace falta que aquellos que tengan más ganas y más habilidades, pues todo tiene sus habilidades. Eh, se de, puedan cultivarse en el arte de la comunicación verbal y de esta manera convertirse en buenos divulgadores del espiritismo. De manera que las recomendaciones son en las publicaciones. A veces eh, se descuida un poco en las, en las publicaciones espíritas elementos tan básicos que se le podía preguntar a, a un periodista, aunque no sea espírita, enséñame algo en diagramación, en no confundir un artículo de opinión con un editorial, en escribir con horrores de ortografía. Ustedes se imaginan, y eso suele pasar, en una revista espírita, cuando está plagada de errores elementales del idioma, que no dice hubo, sino dice hubieron, que emplea mal el idioma, un idioma tan hermoso como el nuestro, la lengua castellana, un idioma tan expresivo, tan amplio, con más de 300.000 términos, según la Real Academia, y en el vocabulario a veces la gente no pasa de 500. Un idioma tan hermoso, con tanta sinonimia, con tantas formas bonitas de decir, y hacemos revistas a veces, publicaciones costosas, incluso plagadas de errores, de sintaxis, de ortografía, de gramática. Una persona que no sea espírita y lee una revista de esas, plagada de horrores ortográficos, ¿ustedes creen que podrá pensar que el espiritismo es una buena doctrina? ¿O que vale la pena dedicarse a ella cuando ni siquiera los que la hacen se cultivan en lo personal? Entonces, a veces la mejor caridad que podemos hacer con el espiritismo es no publicar esas cosas. Tener cuidado, divulgar adecuadamente, de modo que... Hay muchos recursos y estrategias para mejorar la comunicación del espiritismo a la sociedad, por la vía de los instructores, educadores, por la vía de los expositores, por la vía de las publicaciones. Y esto se extiende en general a todos los miembros de la sociedad espírita. No hace falta ser instructor, ni hace falta ser profesional, ni no se trata de una élite espírita, no se trata de ser un periodista profesional. Se trata simplemente de tener buen sentido para expresar bien las ideas, corregir los errores y para comunicar adecuadamente esta visión del mundo. Así que creo mucho en la necesidad de que mejoremos cada día la comunicación espírita. Bien, John. Yo ya no tengo más preguntas en el, en el guión para hacerte. Así que, si te parece, te voy a dejar el micrófono abierto pues si tú quieres añadir algo, abundar en los temas que hemos tratado o incorporar alguna cosa nueva que puedas eh, considerar de interés para la, la audiencia. Caramba, a mí me ayuda cuando tú me preguntas. Me ayuda mucho cuando me haces una pregunta. Pero, eh, mira, simplemente decirles que eh, la visión espírita es sumamente amplia, que es capaz de proporcionar a cada ser humano satisfacciones. Hay un antiguo escritor espírita y poeta, buen poeta, se llamó Salvador Cellés. Salvador Cellés, eh, en una de sus poesías, define al espiritismo de una manera tal que yo lo incorporé en uno de mis libros, en un epígrafe, en Fundamento del Espiritismo, que es uno de mis libros básicos en esta materia. Salvador Sellés decía, el espiritismo es un libro inmenso abierto en las alturas. A mí me pareció tan poético y tan hermoso, que yo lo traduzco, lo traduzco en la idea de que el espiritismo es realmente todo un camino de conocimiento. De que una existencia no es suficiente para conocer el espiritismo. Y que hay tantas fuentes de información y buenas hay tanta literatura espírita buena, hay tantos buenos escritores y tanto que se divulga hoy en la red que hay que estimular el amor al estudio y si la vida ya no da por el tiempo, porque todos somos personas que tenemos familia, ocupaciones, jerarquizar, jerarquizar y comenzar por el principio, un espírita debe conocer la obra de Kardec. Las estadísticas nos muestran que no es así. Las estadísticas nos muestran que, en general, el, la lectura del Evangelio sobre el Espiritismo eh, ocupa un porcentaje muy alto, luego baja al Libro a los Espíritus, baja muchísimo al Libro de los Mediums y disminuye sensiblemente entre los espíritas el estudio del cielo y el infierno, una obra casi desconocida para los espíritas, la Génesis, sus obras póstumas, la revista espírita es solo leída por minorías, de modo que con Kardec mismo hay una lectura muy reducida. Si eso lo vamos agregando a otros autores fundamentales, hablamos de León Denis, uno de los escritores de mayor belleza y de mayor calidad espiritual, unas joyas que nos regaló Denis. Solo grupos espíritas eh, más interesados son los que han profundizado, estudiado, leído o profundizado en sus libros. Libros tan hermosos como El problema del ser y el destino, Después de la muerte, En lo invisible, El gran enigma y otros más. La vida de Juana de Arco y otros libros muy bellos. Si a alguien le interesa más la visión científica del espiritismo oh, del siglo XIX, con alguna vigencia actual, está la obra de Gabriel Delan. Delan fue un autor tan importante que incluso tuvo la virtud de que sus padres fundaron junto con Kardec la Sociedad Espírita de París. Y para, para Gabriel Delan, que era ingeniero, era muy hermoso recordar cuando él iba con 8 y 10 años de edad acompañando a sus padres a las charlas de mayores de la Sociedad Espírita de París y Kardec lo sentaba en sus rodillas. Porque hay un Kardec que no todo el mundo conoce en el espiritismo. El Kardec no el gran codificador, fundador, sistematizador, sino Hippolyte León de Mizar, el hombre, el hombre que tuvo experiencias en la vida hasta muy negativas, era tenedor de libro y quebró. La empresa se quedó sin empleo y sufrió las dificultades que sufren todas las personas. y